Vamos a desarrollar la actividad interactiva del curso Desarrollo de la Inteligencia Emocional en lo Personal y Laboral. Esta actividad se es denomina Actividad Interactiva, Inteligencia Emocional e Intrapersonal y hace parte de la actividad de aprendizaje 2. Eh, estimado aprendiz, esta actividad consiste en la emisión de conceptos o premisas los cuales deberán ser analizados y elegir falso o verdadero según corresponda. Se nos presenta nuestro nuestra bueno, la definición, el letrero, el anuncio de, de esta, este tema y vamos a elegir si es verdadero o es falso. Dice, la automotivación es la habilidad para realizar cosas por uno mismo, a pesar de que exista la necesidad de ser impulsado por otro. Esto es falso. Una persona con buena inteligencia intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de sí mismo. Esto es verdadero. Las habilidades sociales son referenciadas como la capacidad para relacionarse con otras personas, ejercitando habilidades comunicativas para lograr un acercamiento eficaz. Esto es verdadero. La inteligencia emocional se puede definir como la capacidad de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyendo la percepción, la asimilación, la comprensión y la regulación de las emociones. Esto es verdadero. El ser humano, que es capaz de defender sus propias ideas, de enfrentarse a los conflictos en vez de... Ocultarlos y aceptar las críticas cuando pueden ayudar a mejorar es considerado una persona asertiva. Esto es verdadero. Vamos por la mitad ya. La empatía es una competencia que consiste en desconocer a nosotros e ignorar la situación del otro. Esto es falso. Siguiente. La habilidad para tomar iniciativa ante oportunidades o problemas responsabilizándose de sus propios actos se denomina proactividad. Esto es verdadero. El control emocional consiste en relacionar sentimientos y sobreponerlos ante cualquier persona o situación. Esto es falso. Por último, ah, no, ya, ya acabamos la actividad, preguntas correctas 8, total preguntas 8, un montaje de 100%, felicitaciones, ha logrado el mejor puntaje, vamos eh, finalizar y terminamos con esta actividad.